El Señor te protegerá de todo mal y protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino. Desde ahora y para siempre, Salmo 121, 7 a 8. Cuando sembramos en el reino de los, de los cielos, vemos como este fruto va retoñando y tocando vidas. Esa es la satisfacción que, ta, que cada ser humano debe tener en su corazón. Saber que todos somos semillas, y nuestro propósito es poder entender y conocer a Dios. No temas por lo que te digan y hagan. Lo importante es de no dejar que ese fruto deje de retoñar y diga... Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Bueno, aquí estamos ya organizando para... Esta gran obra social que estamos con la iglesia cristiana buscando pues su presencia. Estamos con el pastor Lowell, mi esposa, ya viene la, la pastora también a ayudarnos. Aquí vamos a hacer una gran obra que se va a mover con poder. Y bueno, vamos después a seguir mostrando lo que se está haciendo para que estas personas sean tocadas en el nombre del Señor. Bueno, entonces estamos ya en, la, en el día de esta obra social haciendo con su presencia como podemos ver aquí los mercados eh, aquí ya estamos tenemos los, eh, los colaboradores y vamos a hacer algo maravilloso vamos a compartir la palabra de Dios y allá en este lugar podemos ver uh, aquí de la ropa lo que vamos a hacer las maravillas que Dios va a hacer eh, eh, con cada uno de estas vidas y bueno ya después le vamos a vamos a hablar más de lo que estamos haciendo y allá al fondo está el Pastor Lugier. Pastor Lugier. Sí, buenos días. Buenos Bien, días. Bendiga. Entonces, aquí estamos haciendo esta obra social. ¿Qué sí, nos sí. puede decir? No, pues gracias a Dios por esta oportunidad eh, al Señor, por, por tocar corazones y el ministerio cristiano en la gloria. Y aquí estamos unidos, iglesia cristiana, buscadores de su presencia. Y somos el cuerpo de Cristo y el Señor quiere que también podamos eh, contribuir, servir y llevar el evangelio, que es lo más importante. Amén. Bueno, gracias, pastor. Listo. Y entonces aquí estamos haciendo esto, estamos unidos. Ya, la, ya más tarde van a venir más personas para colaborarnos y en unos minutos vamos a seguir uh, hablando sobre este gran obra social. ¡Qué le dices a Dios! Gracias grande Felices a Dios. Que muchísimas gracias por todo esto. ¿Qué más. Estoy muy agradecida y que gracias ¿Sí? por, por brindarme todo esto para mí para mí, Gracias gracias. Gracias a Dios que nos llegando muchas bendiciones, que nos abrió las puertas de la iglesia para empezar a conocer de Él, sí. para llegar a Él y muchas bendiciones a todas las familias. Gracias. Amén. Sí. ¿Qué puedes decir de esta obra social? Eh, para nosotros como iglesia ayudar a otros. Servir porque estamos para servir. Sí, que no sí, conoce sí. Los que estamos para servir. Gracias. ¿Qué les quiero ¿Qué más me Lo amo mucho. gracias por todo eso. no me puedo hablar pero me voy a llorar. para lograrlo. Amén. Bueno, primeramente le doy gracias a Dios. Fabi, Leandro. Gracias al Señor por esta oportunidad. Gracias al Ministerio que Cristianos en la Gloria también, al Pastor Carlos y a la pastora Mónica y a mi esposa y a todos los colaboradores. que Esto es un sueño de realidad y yo sé que la palabra llegó y yo sé que se va a multiplicar todo esto con la bendición de dios y es para hacer mucho más amén Gloria a dios qué le dices a dios qué bendición para todos estos niños que, pues, no, digamos no ven los niños y con esa sonrisa qué ropa no, Hunter, no había pasado por eso no sé por ahí... y esto lo va a ver mucha gente en el mundo ¿qué le dices a la sí, gente sí, del mundo? que de verdad sí, llueven sí, a los niños sí, y, y que por así son un granito de arena pero para los niños es la cara de felicidad para ellos. digamos ver a esta niña sonriendo su propisa, su, propisa, su vestido es muy bonito ¿Qué le, a, qué, ¿qué le dices a los niños del mundo? ¿algo? ¿estás contenta? ¿Estás contenta? Amén. Sí, ya. ¿Tú qué dices? Y la pastora de la iglesia, Pastora de presencia, ¿qué dices? ¿Cómo te sientes? Bueno, muy agradecida por alabada con el Señor que nos ha permitido bendecir a tantas familias Sabemos que esta comida no es para meses, pero la comida eh, principal que han recibido hoy es la que viene del cielo, ¿También? la que jamás ellos volverán a tenerse así como el Señor Jesucristo no nos ha prometido. Entonces estamos muy felices porque más allá de darles eh, mercado para que ellos puedan alimentar sus cuerpos, es el alimento del alma, es lo principal que queremos nosotros eh, extender, así como hemos sido salvados nosotros que otras personas también. A María Mercedes Serrano, a Claudia Serrano, a Victoria que también nos ayudó, al hermano Diego y a su familia, a su esposa Sandra, gracias a todos aquellos que fielmente le sirven al Señor a través de Cristianos en la Gloria y estamos muy felices de poder ver todas estas sonrisas, eh, aún estas lágrimas, ahí gozan nuestro corazón de poderle ayudar al Señor esta mañana. te tocó a ti. Ay, yo soy un poquito tímida. ¿Qué le dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué le dices el Señor? ¿Qué le digo? Eh, que gracias por rescatarme de ese mundo en que estaba. Que estoy en mi salsa, como dicen en mi tierra. <risa> Gracias todo al Señor porque hemos tomado otra labor, una labor social que hemos cumplido. El Señor se ha movido grandemente, queremos darle gracias a los ministerios, a buscar su presencia, al Pastor Luis a su familia, a todos sus colaboradores y también a los colaboradores de Cristina de Santa Gloria. Queremos agradecer a las familias que el Señor tocó para que esta labor social fuera posible. Queremos darte gracias, darte la honra y siempre voy como lo digo a la emisora. Jeremías 33, traigo a mí y yo te mostré. Y hemos aclamado. Y el Señor ha escuchado nuestras oraciones, nuestro clamor. Y tenemos el emblema que dice, en el en, en, en la gloria, estamos en la gloria para hablar de Dios. Y hemos estado en la gloria, no únicamente nosotros, sino tú también. Eh, el próximo año eh, nos veremos con más labores sociales, y algo muy importante. No sé si estaremos en Colombia, en otra parte del mundo, pero algo que va a ser el Señor es que algo que eh, en mi corazón no puede pueden hacer cosas maravillosas grandes en el nombre de Jesús